Hoy vamos a hablar de electrofisiología cardíaca y para ello vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero vamos a hablar de lo que es el sistema cardionector con las células marcapasos, haciendo hincapié en lo que son los potenciales de acción, tanto de esas células marcapasos como de las células contractiles del corazón. Vamos a ver las diferencias que tienen entre ellas en sus fases y en las corrientes y por último vamos a hablar de la frecuencia cardíaca, qué es lo que lo determina y cómo se puede regular. Para empezar, vamos a repasar lo que era automatismo. Sí, Ya lo vimos en la clase pasada, pero automatismo es la capacidad que tienen ciertas células del corazón de generar potenciales de acción sin la necesidad de esperar un estímulo externo. Ese automatismo solamente lo tienen las células del sistema cardionector, que representan el 1% del corazón. Es decir, ellas son las que hacen que el corazón pueda estimularse y pueda ejercer su función, que es contraerse para hacer la buena eyección de la sangre. Estas células tienen diferentes sinónimos, los nombramos por las dudas, pueden encontrarlas como células automáticas, células marcapasos, células autoarrítmicas, células del sistema cardionector, es todo lo mismo, son un grupo de células que están conformando justamente el sistema cardionector. Las otras propiedades del corazón que ya las nombramos son la excitabilidad que como repaso vamos a recordar que es la capacidad de, de responder con potenciales de acción que tienen ciertas células, entre ellas las células cardíacas. La contractilidad, que es la capacidad justamente de responder frente a un estímulo mediante una contracción. La conductibilidad, que es la capacidad que tienen estas células cardíacas de cuando le llega el estímulo a una célula poder repartirlo rápidamente a todo el resto de las células cardíacas y generar una contracción eh, efectiva. Y la relajación, justamente, una vez que se generó la contracción, la célula tiene que relajarse para volver a iniciar el ciclo. Entonces, antes de meternos eh, propiamente en el potencial de acción de estas células marcapasos, recordamos lo que vimos en las clases iniciales, que era un potencial de acción, que era un cambio brusco en el potencial de membrana en reposo, era transitorio y generalmente consta, contaba de una fase de despolarización ¿Sí? que es la entrada de corrientes cationicas, es decir, sodio o calcio y una repolarización, que es la salida de potasio. Ahora sí, vamos a meternos bien en lo que es el sistema cardionector. Como habíamos dicho, está formado por las células automáticas y está ordenado digamos, en diferentes nódulos. El primer nódulo, que es donde comienza o se lo conoce como marcapasos primario del corazón, es el nódulo sinoauricular o sinusal simplemente, que está ubicado bien eh, en la desembocadura de la vena cava superior a nivel superior de la aurícula derecha. Desde allí manda sus estímulos hacia el nódulo aurículoventricular, ventricular que como dice la palabra está ubicado en el límite entre las aurículas y los ventrículos. Una vez que llega a ese nódulo se genera el haz de Gis que va eh, digamos, recorriendo todo el tabique interventricular es decir, el tabique que separa ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y una vez que llega a la punta del corazón, se dispersan todas las células de Purkinje. Todas estas células que estuvimos nombrando tienen automatismo y todas ellas solo representan el 1% de la, de la masa de células del corazón. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos frecuencia de descargas o frecuencia de generación de potenciales de acción? Es la frecuencia con que cada nódulo, ¿sí? o cada célula de los nódulos, están generando potenciales de acción. En el nódulo sinusal, la frecuencia promedio es de 75 descargas o generación de potenciales de acción por minuto. En las células del nódulo aurículo ventricular es de aproximadamente 60 y en las células de Purkinje, menos de 40 descargas o generación de potenciales de acción por minuto. Esto hace que al ser el que genera potenciales de acción con mayor frecuencia, sea el marcapasos primario o el principal del corazón. Esto no quita que los otros nódulos tengan la posibilidad de hacer que el corazón funcione. Es decir, si por algún motivo las células del nódulo sinusal están enfermas, bueno, el comando digamos, pasa al siguiente nódulo que es el aurículo ventricular. Esto es muy importante porque como vamos a ver eh, más adelante, esta frecuencia de descargas o generación de potenciales de acción es lo que determina la frecuencia cardíaca. Es decir, la frecuencia cardíaca normal de una persona es 75 latidos por minuto porque la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el nódulo sinusal es de dicha frecuencia. Nos vamos a meter en lo que son los potenciales de acción de cada una de estas células. Vamos a tener por comparación una célula del nódulo sinoauricular como ejemplo de célula automática o autorrítmica y luego la vamos a comparar con la célula de un miocito ventricular, es decir, con el potencial de acción de una célula contractil. Vamos a ver que ya morfológicamente son muy diferentes y esta morfología está determinada por las diferentes corrientes que se generan en, en este tipo de células. ¿Qué vamos a empezar a resaltar de este potencial de acción del nódulo sinoauricular? Principalmente su fase 4. La fase 4 de las células del nódulo sinusal es un potencial de membrana en reposo que es inestable. Es decir, ¿qué quiere decir esa inestabilidad? Que como se ve en la figura, no se queda en un valor fijo, ¿sí? sino que se va despolarizando lentamente. Despolarizando, recordemos que era la capacidad de ir eh, llevando ese potencial de, de membrana a valores cada vez más positivos. Esta despolarización es muy lenta, está dada por corrientes específicas que ahora las vamos a nombrar, pero que hacen que ese ese potencial llegue solo, y justamente, recordar automatismo, sin la necesidad de que le llegue un estímulo, al potencial umbral. ¿sí? Es decir, a ese valor que tenía que llegar el potencial de membrana para después desencadenar el potencial de acción. Entonces, esa inestabilidad es lo característico de la fase 4 de las células del nódulo sinusal. Y está dado por dos corrientes que son corrientes despolarizantes, es decir, que tienen que ser sodio y calcio, por unos canales específicos que solamente están en las células automáticas, que son los canales IFANI, ¿sí? o graciosos del inglés, que son los que dejan pasar sodio al interior de la célula, y unos canales de calcio de tipo T. Entonces, una vez que este, este valor llegó al potencial umbral, se desencadena el potencial de acción como eh, lo venimos viendo. La fase cero o de despolarización de este potencial de acción de las células del nódulo sinusal está dado por la entrada de calcio. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases de la materia nosotros vimos que el, la fase cero de despolarización siempre estaba dado por canales de sodio. Bueno, en este caso son canales de calcio y eso hace que la despolarización sea levemente eh, más lenta que en una célula, por ejemplo, de músculo esquelético. Luego que la célula se ha despolarizado tiene una pequeña fase 2, ¿sí? muy cortita, y luego viene la fase 3, que como en todos los potenciales de acción, se debe a la salida de potasio del interior celular, es decir, es la fase de repolarización rápida. Y así, en, como en resumen, podemos decir que es el potencial de acción de una célula marcapaso. paso. ¿sí? El potencial de membrana comienza... a si bien es negativo, como siempre es negativo en todas las células, es un potencial que es menos negativo que en una célula muscular esquelética, es de alrededor de menos 60 milivoltios, recordando que en una célula nerviosa o un músculo esquelético es de alrededor de menos 90 milivoltios, y eso favorece digamos, esa despolarización espontánea, porque se va despolarizando y está, al tener valores más positivos, ¿sí? está más cerca del umbral y una vez que llega al umbral se va a descargar o se va a generar el potencial de acción. Recordad que la corriente que está involucrada solamente en estas células automáticas es la IFANI y la de calcio transitoria. Después hay una fase de despolarización, que es la fase 0, que se debe también a la entrada de calcio por los canales lentos. Una fase 2 muy cortita y una fase 3, que es la salida de potasio. Ahora lo que vamos a ver es cómo se puede regular de alguna manera esta frecuencia de descargas de potenciales de acción. Entonces, ya dijimos al inicio de la clase que la frecuencia de descargas de potenciales de acción es la que determina la frecuencia cardíaca de una persona. Entonces, generalmente nosotros sabemos que el sistema simpático es, que es, el, que nos hace, es el que se activa en el ejercicio, el que se activa ante la huida, es el que acelera la, la función del corazón, digamos, acelera la, la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, justamente para poder tener más volumen de sangre y responder a esa mayor demanda que, por ejemplo, exige el ejercicio. Entonces, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el sistema parasimpático, que es el, de, el reposo, digamos, disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Esa es la parte de la fisiología que nos incumbe y es pensar en este potencial de acción ¿en qué fase podría actuar este sistema autónomo para determinar la frecuencia de descarga de potenciales de acción? Y es justamente en esa fase 4. ¿sí? Si yo hago que esa fase 4 tenga mayor pendiente, es decir, llegue más rápido al umbral, voy a hacer que se puedan generar más potenciales de acción por minuto. Y es así como el sistema simpático, a través de la adrenalina y noradrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, activando justamente las corrientes involucradas en la fase 4 activa IFANI y por eso entra más sodio y activa los canales de calcio tipo T y por eso entra más calcio y eso hace que se puedan generar más potenciales de acción y que la frecuencia cardíaca aumente. Lo contrario hace el sistema parasimpático, inhibe estas corrientes. Al principio de la clase dijimos que íbamos a comparar estas células automáticas ¿sí? o que forman el sistema cardionector con las células o el potencial de acción de las células contráctiles que son el 99% de las células del corazón. Pero siempre recordando que, por más que sean el 1%, estas células del sistema cardionector son las que le dan al corazón la posibilidad de seguir latiendo incluso fuera del organismo. Si a una persona o si a un animal se le extrae el corazón, vamos a ver que puede seguir latiendo incluso sin, sin estímulos, ni simpático ni parasimpático. Es decir, es gracias a ese automatismo. ¿Sí? Esas células son las que inician el estímulo son las que hacen que le llegue el estímulo a las células contractiles y las células contractiles sí, como son excitables van a responder a ese estímulo generando un potencial de acción y como tienen la capacidad de contracción esa respuesta o, o luego del potencial de acción se activan y se contraen que es lo que saben hacer lo dispersan rápidamente a todo el resto de los miocitos ventriculares ¿sí? y luego se relajan la importancia también de resaltar eso que están todas unidas por uniones gap o conexinas hace que la eyección sea efectiva, es decir, si si cada célula o miocito ventricular se contrayera individualmente y sin, sin estar ordenadas sería una eyección que no, que no puede ser efectiva, es, decir, es como tirar un montón de piedritas chiquitas al agua y, y la profundidad que alcanza va a ser muy poquita, en cambio si todas se contraen a la vez, es decir, si junto todas esas piedritas y formo una piedra de mayor peso la profundidad que alcanza va a ser mucho mayor y esa es la eyección de la sangre por la aorta en el caso de que estemos hablando del ventrículo izquierdo y por la pulmonar en el caso de que estemos hablando del ventrículo derecho. Bueno, entonces ahora volviendo al potencial de acción que es la electrofisiología vamos a hablar de cómo son las fases. Allá se ve morfológicamente que es muy distinto el de las células del nódulo sinusal en primera instancia, la fase 4, o la de reposo, sí es estable, como veníamos viendo anteriormente. Es decir, siempre se mantiene en menos 90 milivoltios y está esperando que le llegue el estímulo. Cuando llega el estímulo, se va a generar la fase 0 o de despolarización rápida. Esta fase 0 sí es debida a la entrada de sodio, ¿sí? por canales de sodio rápidos, voltaje dependientes. Luego sigue una fase muy cortita, que es la fase 1, que se llama de repolarización transitoria o temprana, y es justamente eh, es la entrada de cloruro o salida de potasio, pero transitoria entonces hace que esa célula se repolarice solo transitoriamente hasta que llega una fase que es la fase 2 o de meseta que es lo más característico de este, de este potencial de acción ¿sí? lo más característico del potencial de acción de las células contractiles cardíacas es su fase 2 o meseta larga y esto permite el acoplamiento de la excitación eléctrica con la contracción. Es decir, este calcio que está entrando por los canales L durante la fase 2 es el que va a generar después la salida de más calcio por el retículo y va a permitir la contracción. Luego esta fase 2, ¿sí? que es un equilibrio entonces entre la entrada de calcio y la salida de potasio, se va a generar la repolarización final ¿sí? eh, y definitiva, que es la fase 3 y la conocida salida de potasio. Por último, va a ser un tema de otras clases, pero recordar ¿sí? que estos canales de calcio que yo nombré en la fase 2 son los que median el acoplamiento contráctil, es decir, median lo que está eh, llevándose a cabo en la membrana celular en forma eléctrica con la contracción que ocurre en toda la célula. Es decir, este calcio que entra por los canales tipo L va a estimular a unos canales que están en el retículo sarcoplásmico, que son los de rianodina, para que se abran y el retículo pueda liberar el calcio que está almacenado en esa organela. Ese calcio que sale del retículo sarcoplasmático es el que va a los sarcómeros, se une a la troponina C y finalmente genera la contracción de la célula cardíaca. Todo esto ocurre en todas las células a la vez y genera que el corazón eyecte la sangre y funcione como bomba. Entonces la clase de hoy terminó, fundamentalmente era hablar de de las diferencias de potenciales de acción entre las células del sistema cardionector y las células contractiles, esto lo van a ver más en detalle cada uno en su comisión, eh, resolviendo los problemas del cuadernillo y por supuesto cualquier duda pueden consultar en el grupo de Facebook que tenemos con los profesores y cualquier libro de fisiología eh, humana va a estar muy bien explicado y todo este tema.